Módulo Académico de Aprendizaje, Sistemas de Gestión de la Calidad. Unidad Didáctica 3, Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad. En el estudio de la unidad 3, se desarrollarán competencias con relación a la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Estas contribuirán a una mejor comprensión de la evaluación y retroalimentación del sistema de gestión de la calidad para garantizar su eficacia y eficiencia. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación se denomina Confrontando mi saber y en ella se espera que usted logre autoevaluar los conocimientos previos que tiene alrededor de las temáticas del curso. La segunda, de carácter específico, se denomina Evaluando la mejora continua del sistema de gestión de la calidad y con ella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 a los distintos recursos educativos digitales que se han dispuesto. Finalmente, al cierre de la unidad 3, mejora continua del sistema de gestión de la calidad, usted estará en capacidad de dar cumplimiento a los requisitos de la evaluación y retroalimentación del sistema de gestión de la calidad para garantizar su eficacia y eficiencia mediante el seguimiento, medición, análisis y y evaluación de los procesos. Tradición, transformación, innovación.